Hola, mis hermanos de Cristo en la Gloria, querido televidente, aquí en la Fe que conquista, siempre dando las buenas nuevas del Reino de los Cielos. Esta semana el Señor nos ha traído una palabra maravillosa, como siempre lo digo, y esta semana nos estamos pasando el Evangelio de San Juan, capítulo 20, del 24 en adelante, y el título es incredulidad de Tomás. Y vamos a leer esta palabra, y dice: Pero Tomás, uno de los doce llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos y me tiene mi dedo en el, eh, en el lugar de los clavos y me tiene mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaba otra vez sus discípulos diciendo, y con ellos Tomás, llegó Jesús es, estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu, ma tu dedo y mira mis manos, y acerca tu, tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Una palabra que vemos que el pueblo de Dios realmente no es realmente ese, ese pueblo que busca a Dios, que que realmente ve las bendiciones, ve todo lo que el Señor hace, pero no, hasta que yo no vea la bendición, hasta que yo vea lo que el Señor haga por mí, voy a creer. Y vemos hoy un pueblo que, mira, el Señor te da vestido, te comer, te da un techo, te da muchas cosas para el transporte y te quejas. Y dices que Señor, hasta que tú lo veas, no lo veas, no lo vas a creer. Y vamos a repetir los versículos. Le dijeron pues, los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Hoy vemos mucho pueblo, muchos hermanos que dicen, no, hasta que el Señor no me cumpla a mí, yo no voy a creer porque esto puro es bla, bla, bla, bla, bla. He escuchado hermanos así, suena duro en decirlo, pero he escuchado. Y mira que el versículo 26, mira lo que nos dice. Ocho días después, tuvieron que pasar ocho días, tuvo, tiene que pasar un tiempo para que el Señor diga, hmm, y bueno, vamos, eh, vamos a hacer por los otros, no por Tomás. Mira lo que nos va a decir, esto es una revelación grande y maravillosa. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, escucha esto, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Mira que aquí hay una revelación maravillosa. De estos once, de doce, estaban una vez más buscando la presencia de Dios, haciendo esa oración y haciéndose ruego. Él dijo, yo siento que el Señor dijo, mira, por Tomás fue incrédulo, pero por los otros once que me están buscando, que me están logrando y me están, están rogando, voy a presentarme por ellos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces el Señor se presentó y, y les dijo una vez, Shalom, o sea, pasa a vosotros. Y en el, en el versículo 27, mis hermanos de cristianos en la gloria, si los ves por primera vez, bienvenido. Mira lo que nos dice. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela a mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Vemos que eh, el Señor está diciendo que no seas incrédulo. ¿Qué es incrédulo? Está haciendo mis uh, investigaciones y siempre tomo mis apuntes: que dice, persona que no cree con facilidad en las cosas que no ve, que no ve, o que no sean uh, aprobadas como evidentes, que no tiene fe. Y recordemos que en Hebreos 11:1 nos dice: pues es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tú tienes fe, y el Señor te dio una promesa que tu esposo, que tu esposa, que tus hijos van a, van a ser ganados para Cristo. Mantén esa oración, mantén ese ayuno. Una vez más, como hacían el, eh, los, a, los discípulos en el versículo 26, a puerta cerrada. Y como lo hemos hablado, cierra esa mente para Cristo. Cierra esa mente para Dios, para con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesucristo, ciérrate y no seas incrédulo. El Señor decía, sé creyente. ¿Qué es un creyente? Un creyente es que cree especialmente en, en, en el que profesa una determinada fe. Jesucristo profesó la fe. Jesucristo dio su vida hace dos mil años. Tiene el camino a la verdad y la vida. Jesucristo ha hecho muchas cosas por ti. Entonces el Señor te está diciendo, no seas incrédulo, no seas un Tomás. Yo te he bendecido. Y te voy a poner un ejemplo en el ámbito colombiano. Tenemos un transporte público que no es el mejor, pero hay mucha gente desagradecida que dice, uy, no. Este, en este transporte me empuja me, me, mejor dicho ¿qué no me hacen? pero démosle gracias a Dios que nos podemos, los podemos transportar, démosle gracias de, seamos agradecidos al Señor y, y por eso los otros vieron eh, yo, una vez más, en el versículo 26 el Señor dijo bueno, lo voy a hacer por los 11 no por ese y, ese a, veces, eh, y a veces ¿por qué no se presentan los milagros? ¿por qué no se presenta la sanación? porque no hay fe entonces Mira que ya yendo para el otro, uh, otro versículo, el siguiente versículo, que nos dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y esto me hace también recordarte hubo un evento hace unas, unas semanas, un avión aquí en, creo que fue Medellín o en Bogotá, tuvo problemas y la gente grabando. Y yo creo que el más ateo, ahí sí dijo lo mismo que Tomás, Señor mío y Dios mío. Ay, sí, mejor dicho, todo el mundo, ay, sí creo en Dios, lo conozco y todo eso. Entonces, no seas incrédulo, mi hermano. ¿Estoy usando esta, esto para burlarme o para hacer sarcasmo? No. Estoy diciendo lo que está pasando hoy en día con el pueblo de Dios. Y mira que el Señor nos lleva rápidamente a Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios nos ha dado y cada día necesitamos buscar esa fe, cada día debemos, debemos de tener esa oración, debemos de tener ese ayuno, esa comunión, leer la palabra en el nombre poderoso de Jesucristo. Eh, vivimos por fe, no por vista, como le decía Pablo a la segunda carta de los Corintios, vivimos por fe y no por vista. Cree lo que el Señor te ha prometido, cree lo que está haciendo en tu, en tu congregación, pero si tú ves cosas que realmente no son de Dios, corre por tu alma, corre por tu vida, porque no te vas para una vida eterna, te vas para una perdición. Entonces, mucho cuidado en el nombre poderoso de Jesucristo. Y mira que termina diciendo esta palabra. Eh, Jesús le dijo, porque me, ha, me habéis visto, Tomás, no sé cuál sea tu nombre, pero vamos a hacer esto, porque me habéis visto, eh, Felipe, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Pedro, Juan, ¿cómo te llamas? ¿Creíste? Bienaventurados a, a los que no vieron y creyeron. No sé cuál sea tu nombre y si te tocó es porque tú realmente estás haciendo un Tomás. Deja esa incredulidad. Dios te dio una promesa. Entonces haz como lo que hacían los, los otros discípulos en el 26. Ocho días después pasó un tiempo. Y seguían. Yo creo que mucho antes ellos seguían y seguían y seguían. Y yo creo que al ver pasar ese tiempo, el Señor dijo, voy a presentármeles otra vez. Y mira lo que dice el 26, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos, Tomás, llegó Jesús, estando las puertas cerradas. Estas puertas cerradas que había una, una comunión, una, una, un, un anhelo, querían llenarse más de su presencia en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor se está diciendo, lo estás haciendo. ¿Realmente estás haciendo, me estás buscando a mí? ¿O estás buscando únicamente tus bendiciones y únicamente me buscas por tu necesidad? Y ya para terminar, mis hermanos de la fe que conquista, y el Señor nos lleva a Santiago, capítulo 12, versículo 19, que nos dice, ¿tú crees que Dios, uh, que Dios es uno? Y, si lo, y, y, y, y el versículo dice, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Como lo dije hace unos segundos, Mucha gente dice creer en Dios. Mucha gente dice eh, que Dios, eh, que Jesucristo es el Hijo de Dios y, y dicen el Espíritu Santo. Pero realmente conocen al Señor. Tienen esa intimidad, como hacían los discípulos en el versículo 26, que se encierran. No sé dónde, si tienes que ir a un baño, no sé dónde tengas que ir. Pero cuando tengan esa comunión con el Señor, tenla con el Señor. Anote la consulta celular y siempre daré la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Te invito a que hagamos una oración. Padre celestial, Padre de la gloria, yo te pido por todos esos tomasos Señor, que nos están escuchando, Señor. Te pido que tú seas cambiando sus vidas, Señor. Que esa fe tú seas multiplicándoselas en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que sea tocando esas vidas, sus corazones, amado Señor. Y toda incredulidad, Padre Santo, se va en el nombre de Jesucristo, amado Padre celestial. Tú lo llenas de fe, amado Padre Celestial, y te pedimos que esos tomases, Señor, se van, se van de cualquier lugar que nos, va, nos estén viendo en el nombre de Jesús. Para la gloria te damos gloria y honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Mi hermano de la fe que conquista, que Dios te continúe bendiciendo y recuerda que estamos en la gloria para hablar de Dios. Y recuerda, no seas un tomás, más bien sé ese gran discípulo. Que, que realmente como lo decía el Señor, ese creyente, no sea sé, es incrédulo. Bendiciones y nos veremos en una próxima emisión.